Y sean bienvenidos a aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y las estrellas que formó Santos para la Liga MX y el fútbol extranjero. En los últimos años, Santos Laguna se ha caracterizado por formar grandes jugadores para posteriormente venderlos a otros equipos de la Liga MX. El último caso, el de Diego Valdés. El chileno llegó a la Comarca Lagunera para el Claudio. 2019, procedente de Monarcas Morelia, y tras convertirse en uno de los mejores mediocampistas de la Liga Mexicana y ser convocado constantemente a su selección, firmó con las Águilas donde buscará ser campeón. Vicente Matías Buoso, Cristian Chucho Benítez, Darwin Quintero, Oribe Peralta y Agustín Marchesín son otras grandes figuras que pasaron del Santos al América, aunque no todos lograron el mismo éxito en el cuadro azul crema. Benítez, Oribe y Marchesín sí lograron ser campeones de la Liga MX con América, pero Quintero vivió momentos difíciles al ser constantemente criticado y solo consiguió ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF. Jonathan Cabecita Rodríguez no partió a las Águilas, pero sí a otro equipo de la Ciudad de México, Cruz Azul, con quien rompió una sequía de casi 24 años tras ganar el Guardianes 2021. Con los Guerreros levantó el clausura 2018. Otro de los últimos ídolos de Santos ha sido Daniel Ludueña. El Achita ganó dos títulos de la Liga MX en la comarca, pero no pudo repetir el éxito en Pachuca ni en Osvaldo Alaniz y Julio Furch. Se fueron a Guadalajara, el primero con Chivas y el segundo con Atlas. Ambos fueron campeones de la Liga MX, tanto con los verdiblancos como con los tapatíos. Por si no fuera poco, Los Guerreros es uno de los equipos de la Liga MX que más ha vendido figuras al fútbol europeo en los últimos años. Uriel Antuna salió de la comarca para ir al Groningen de Holanda. Néstor Araujo se fue al Celta de Vigo de España, Gerardo Artiaga a Bélgica y Santiago Muñoz. Fichó con un equipo de Inglaterra.